Miles de usuarios que llevan meses sin pagar la luz, pero es que porque no les llega la factura, porque es que, que no les llega, ¿no? No, no la reciben en casa. Pero es que en algunos casos tardan en tenerla un año. Claro, cuando les llega, el pago acumulado puede llegar a superar miles y miles de euros. Fíjense, esto le ocurre a Lola Kanga, ...en San José de la Rinconada, en Sevilla, Lola... ...muy buenos días, ahí está con nuestro compañero Carlos... ...adelante Carlos, buenos días. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días... ...me acompaña como tú bien dices, Lola Canga... ...que es una usuaria que lleva ocho meses... ...sin recibir la factura de la luz... ...a través de la aplicación que le facilita... ...la comercializadora, la empresa con la que Lola... ...tiene contratado el suministro... ...hay una deuda acumulada de ya 800 euros... ...la última factura que pagó Lola... ...se remite o es un periodo de facturación... ...comprendido entre el 23 de abril... ...y el 23 de mayo del año pasado... ...ocho meses sin pagar... ...y una deuda que hasta el momento llega a los 800 euros... ...Lola se ha puesto en contacto en numerosas ocasiones... ...con la comercializadora... ...con la empresa con la que ella tiene contratado el suministro... ...y no le dan ninguna solución... ...no es que no le den solución... ...sino que a tu casa Lola... ...no llega ninguna factura... ...y estás muy preocupada. Así es, correcto... ...estoy muy preocupada... ...porque primero... ...cuando llegue esa factura... ...¿cómo voy a ser capaz... ...de pagar tanto dinero a la vez... ...luego que venga con intereses... ...sin ser motivo mío... ...y en tercero... ...que me pongan en una lista de morosos... ...cuando yo quiero pagar... ...lo que ellos no me dan la posibilidad... ...de pagar de ninguna forma... ...estoy harta de escribirle... ...de llamar por teléfono... ...nadie me da ninguna solución... Y he ido ya a, a información del consumidor a la rinconada, que es donde nos están empezando a orientar a ver qué pasos dar porque no tengo ningún sitio legal o físico a ser una empresa que es todo, se hace todo mediante el teléfono. Lola, muy buenos días. Está con nosotros aquí en Plató Rubén Sánchez de Facua. Yo la verdad, Rubén, que viendo casos como el de Lola, me, me pregunto, ¿pero este, por qué sigue pasando? Porque esto es que te tienen que enviar la factura, ¿no? Pues está pasando, Para que pagues, vamos. Está pasando desde junio del año pasado en millones de facturas, y no estoy exagerando, son millones de facturas sin emitir en toda España por irregularidades de las distribuidoras, que son las que hacen la lectura de los contadores y luego le envían la información a las comercializadoras. Lo que ocurre es que, más allá de la irregularidad, que por cierto ya ha anunciado un expediente sancionador que pueda acabar en una multa de 600.000 euros, la Generalitat de Cataluña es la única comunidad autónoma que ha anunciado posibles multas y eso dice bastante... ...en relación a, a cómo están trabajando el resto... ...tampoco competencia, la Comisión Nacional de los Mercados... ...y la competencia ha anunciado ninguna medida sancionadora... ...y nosotros denunciamos estos hechos hace ya bastantes meses... ...pero en el caso de la comercializadora... ...por ejemplo de esta usuaria que es Repsol... ...habría que preguntarle si le ha informado en algún momento... ...del derecho que tendrá cuando le lleguen las facturas... ...a pagar de forma prorrateada en tantos meses... Cómo haya tardado en enviarles ese bloque de facturas. Claro, Lola, ¿es posible fraccionar el pago, por ejemplo, si tienes acumulado cuando, cuando recibas la factura ocho meses, fraccionar ese pago en ocho pagos menores? ¿Qué te dice la empresa? Sí, bueno, yo la empresa, ya la última escrito que le hemos hecho, eh, la única respuesta que nos da, igual que el último llamada telefónica es que me quede tranquila porque cuando me llegue la factura me la repartirán en los meses siguientes pero no me puedo quedar tranquila y entonces que si me pego dos años dos años más pagando el doble de factura porque no me la han querido pagar que y no la perdona y otra duda si yo no pago sí perdóname otra duda Dime. que tú ya la has planteado antes una vez que te fraccionan el pago también te suman intereses a las cuotas que debes eso es lo que no me han dicho, yo no, no lo sé. Eh, y sí, claro, es que me pueden cobrar intereses, pero es que yo enti no entiendo, porque yo tengo que estar sacrificándome todos los meses por pagar algo, cuando si yo no hubiera pagado, a mí me cortan la luz en dos meses. A mí pues me le deudan una, una cuenta bancaria. Un momentito, Lola, que y le yo quiero no preguntar por qué a, hace esto. a Rubén a sí. ver si es legal. ¿O no? ¿Que le cobren intereses a Lola cuando el retraso es precisamente de, de la no. empresa eléctrica o de la comercializadora? No y, no, y no lo van a hacer, no se está dando esa situación. El gran problema es eso, ahora de repente empezar a pagar el doble cada mes, y ya estamos pagando el doble, que hace un año y pico, porque la, la luz ha subido muchísimo, pero claro, si nos prorratean en ocho meses, por ejemplo, el pago se sumará a la factura que nos toca pagar del mes en curso, en cada periodo. Eso es un lío. Podríamos decir, bueno, ahora se ha tirado casi un año sin pagarlo, podría haber ahorrado, eso es imposible, eso es complicadísimo. Podría haber tanto, recibido la factura a tiempo. también. Claro, evidentemente. Por tanto, se da un problema. La ley debería cambiar, incluso forzar a que cuando haya un retraso de seis meses en la facturación, pues nos eximan de tener por qué abonar. Ahora mismo está en un año. Es decir, si a esta usuaria llegaran a no emitirle facturas un año completo, todo lo que excediera de ese año, no tendría por qué abonarlo. Pero yo sospecho que el problema se va a, superar, se va a resolver seguramente al décimo o al mes número 11. No creo claro, que llegue a los doce Claro, pero, pero fíjate... Eh como nos decía no Lola, yo de lo que tengo miedo es que me cobren intereses, que Lola quédate tranquila porque no te lo pueden cobrar o que me lleguen a poner en una lista de morosos si, eh, por es que no es haber eso, pagado ese por recibo que llegó tarde, claro. Claro, es que yo a lo mejor quiero pedir un préstamo o, o claro. quiero pedir algo o alguna ayuda o algo, yo costo que llevo ocho meses sin pagar algo que yo quiero pagar. Que, que quiero pagarlo? Claro, es que además es eso: es que ella quiere pagarlo y solo pide que la factura le llegue a tiempo para que ese pago que puede hacer pues sea encajable y no un pago acumulado en el que se le, acumule, se le acumulen miles de euros. Lola, un abrazo muy grande. Seguimos en contacto para ver cómo avanza la cosa. Vale, pues gracias. Un besito muy grande, Lola, para allí, para Sevilla. Otro para eh... ti.